eras ya un solitario en los primeros años has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avesado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no es de, de acuerdo con otra? ¿Alguna vez agradeciste por estar iluminado? Bueno agradece más, hay miles desgraciados Que pasa el día ahogado pensando que nada mejor les espera Y que si se mueven se queman Mucho alboroto, también muchas fotos falta para centrarse los ojos si hay un camino propio y no corras al lo tonto que si lo sentís bueno no me importa lo otro lo mío es esto, es bueno es fresco es ese gol de cabezazo, puesto un bombo en centro Lo que quiero veo y tengo a esa mierda, yo me acerco Porque me quiere y me reclama, no me quiere lejos Lucecitas de colores, inclusive hay en blanco Las persigo y las persigo Pero me estoy cansando, mil kilómetros por hora Yo no puedo atraparlo, pero una vez logrado Puedo irme encerrado Yo me esfuerzo hasta que duele Y hasta que se acerque todo lo que anhele no dejar de hacer esto porque hacerme bien puedes. Mira que yo te quiero y no quiero que te acerques. Si sabes muy bien que mis decisiones van a ser que te hieles. Siempre valiente y fuerte, jura no ser cobarde, no vayas a defraudarse, a todas las letras llevarle la contra. El microta que explota por la pasión que me arde. Ahí lo prendo fuego con la furia que tengo. Yo siento que puedo derretir a cero. Te paso mi enojo adentro solo un momento para Ajá, que vos sí, sientas yeah. todo lo que siento. Yeah. Mi modus operandi es pensar que te más bueno, por eso siempre puedo. Escribo no Día Tengo escrita hasta la puerta y su salida En la avenida de la bienvenida Me iluminan las ideas dando donde vida Inspiración que no se toca Con el sabor de siempre te coloca Se vive diferente Se mira con el lente De repente parece que crece Viene sin pero carece Mente transmutada Ropa desalada y de la almohada Pensamiento paulatino Las historias más quebradas Todo eso lo domino con mente simplificada No sigo orden Sigo a la orden, la luz me mira desde arriba Me seduce prometiendo guía, la vida es mía Carezco de cara, son las cosas raras Diré que no me falta nada, que ya no tengo nada Que solo quedan ganas, que solo quedan ganas yeah.